Hay necesidad. Hay <risa> necesidad. Hay necesidad, Rubén. Ninguna. Pues claro que sí. Ninguna, me encanta. Pero vosotros yo voy yo a bajar más rápido. Tranquilito, esto es marcha. Y yo voy detrás de la puerta, tranquilo. La puta la bajada de los cojones. cojones ¡Vamos, 走 A la de izquierda había otra agenda. Me cago en su puta madre. Joder, tío. Qué equilibrio hay que tener. Qué equilibrio hay que tener. Y si yo los frenos más duros que el rabo, me cago en la puta. Sí, sí. Tiene un par de pasos que... Vamos a ir los mountain bill e bye. Sí. Guapa, ¿eh? tiene, tiene el barranco sí. ahí, tiene, es nada más que ir por el barranco. Cuidado con los tiros. No tiene sí, nada, antes el... estaba más jodida, sí, antes la estaba, la jodida. Pero la la estaba, ríe, estaba más jodida. ¿eh? Es, es que aquí cuando llueve siempre cambia. Porque no que todo el... Cuando llueve siempre cambia, estropea. A lo mejor a lo peor, pero siempre cambia. Bueno, ahora vamos a ver por qué se llama la manguera. Ya, ya la, la acabo de ver ahí en la entrada. Bajada de la manguera. En toda la curva la manguerita. Oy. ¡Arriba! ¡Arriba! Espera, para, para Andrés, que dice que paremos. No sé qué quiero. ¡Ahí va! Ay, ¡Me he chafado un huevo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me he un huevo! ¿Te chafado? ¡Ah! Vale, ah. Yo he entendido, espérate, espérate. ¡Oh, me he echado un huevo! ¡Oh! ¡Joder! ¡Ah! No conduzco ahora bien, eh, con el huevo chafado. Cuesta para arriba. Meterle el MTB. Mierda. Yo me he quedado atrás. Dale, dale. Ahí están los locales de venidor. Y aquí está el paquete. Macho, había quedado, había quedado esto épico. Ahí están los locales de venidor. Me he echado un huevo, tío. No estoy, lleno ahora. estoy, frío, estoy bien ahora. ¿eh? Muy buenos días. ¿Cómo se nota la gente joven? ¡Qué gusto da ver a la gente joven! En las mismas zapatillas! ¡Hostia! ¡Oh, qué vale! ¡Están guapas, hombre! Papa, Dios. ¡Guau! La zorza cojones. No sé cómo el Andrés te puede bajar tan rápido. No lo entiendo. Qué guapa, tío. Oh, muy conservador, tío. Y... Nada, tranquilo, tranquilo. No, si sí, yo no, escucha, Rubén, yo no me la conozco. Yo tengo que bajar, yo la vez que bajo esta tengo que bajar con precaución. Aparte, no me he traído las coderas tampoco. Me salgo, me salgo, me salgo. Me falta freno. Faltan frenos. Oh, vamos, mister. That's my baby. Ay, ay, ay Bueno, esto no es de HMT, ¿no? no. Esta es la, la que te lleva Tienen, ¿eh? ¿Paramos o no? Venga, a ver quién llega antes a la meta. Venga, venga, vamos al punto. Te gana por la perilla. Está guapa, ¿eh? está muy guapa. Sí, vamos. al de mate. aquí empieza lo bueno Cabrón, da tres más. ¿Cómo bajas, cabrón? Macho, parece que eres la senda, tío. ¿A que qué sepas último por darte la piedra? Sí. No te flipes, no que no llevas freno suficiente. Que no llevas freno suficiente. Que no lleva freno ey ey está cago Que ¡Vamos! mal Me falta ir adelante Me falta ir adelante ¡Oh! ¡Qué guapa! <ríe> ¡Qué guapa! La, la lástima es que me ha pegado ahí el, dest el destanonado Pero, bajan, pero bueno, no Lo siento, ¿sabes? ¿Sabes qué pasa? Que me he envichado ahí. Me he embichado ahí contigo. ¡Vamos! ¡No! ¿Eh? Thank you. Tengo que echar el pie ahí. Tengo que echar el pie ahí porque no la he bien. Qué cabrón hace. Me salgo, me salgo, me salgo, me salgo. Me he quedado ahí embelesado. estado ahí. Si sí, esta la hice el otro día con, con ellos. No, con Andrés, Juan y Emilio. Eh, Andrés, esta la hicimos el otro día cuando nos conocimos. All mm -hmm. Brutal. ¡Qué guapa, tío! Eres el puto amo. ¡Yepa! ¿Has visto esa guapa? ¿Sabes qué pasa? Que he visto que le daba. Me daba la llanta en la piedra, tío. Puto el árbol ese, tío. Bueno, a ver, a ver. A ver. Ya no estoy que aquí, ¿no? El pante. ¿Has visto ahí la, he visto la llanta que rozaba la piedra? Digo, pongo el pie. ¿Has sí. visto Qué buena, ¿eh? Claro. Yo esto no la he disfrutado nada, más, ¿no? Está tan cansado. Yo claro. no la he disfrutado. ¿no? Yo me he